Hola, en este tutorial vamos a aprender a preparar una hoja de cálculo de LibreOffice de libre para poder imprimirla. Para ello, en primer lugar, vámonos a Vista preliminar, que es este botón que tenemos aquí, con la, un folio con una lupa, y está situado junto al botón de imprimir. Hago clic encima y me aparece una previsualización de cómo se imprimiría ahora mismo este trabajo. Eh, si le damos a Rueda al ratón, podemos ir viendo cómo va avanzando una página a otra como vemos se va cortando la información que tenemos fijaros que aquí abajo a la izquierda aparece página 1 de 2 si le doy al ratón página 2 de 2 entonces quiero que todo esto me salga en un único folio para ello salgo de la vista preliminar haciendo clic aquí en cerrar previsualización primer paso vamos a poner esta hoja en formato horizontal para ello nos vamos al menú formato ahí entramos a página y aquí tenemos que irnos a esta pestaña, la pestaña página. Como veis ahora mismo aparece resaltado vertical. Yo quiero ponerla en horizontal para que la información aparezca apaisada. Le doy a aceptar y de momento parece que se va a imprimir todo en una. Pero quiero que no aparezca en una para mostraros qué es lo que haríamos en el caso de que no aparezca. Fijaros, si yo ahora le doy al folio, a vista preliminar, de nuevo veo que sigue cortándose. ¿Cómo puedo hacer yo para que siga apareciendo, a pesar de eso, aparezca todo en una página? Le doy a cerrar vista preliminar y nos vamos a ver salto de página. Desde aquí podemos ver cuántas páginas se van a imprimir y dónde se cortan. Esta línea azul de aquí representa precisamente, vamos a darle un poquito más de sombra para que la veáis, esta línea azul representa dónde se corta el folio, es decir, dónde pasamos a la página 2. Si hago clic encima y sin levantar el dedo del ratón, lo arrastro hacia la derecha. Le estoy diciendo que desaparezca la página 2 y que todo esto me la ocupe una única página. La página 1. Para salir de aquí, le doy a ver, normal, y vuelvo a la vista que tenía antes. Si yo ahora le doy aquí, a vista de nuevo, a vista preliminar, ya me aparece todo en una única página. Perfectamente preparado para poder imprimir. Se lo voy a poner más chiquito esto. Perfecto. Vale, último paso que quiero que aprendáis... ¿Cómo guardo yo esto en PDF? Imaginaros que yo este archivo lo tengo que enviar también en PDF. Pues rápidamente, aquí este botón está situado en el lado izquierdo de la impresora. Exportar directamente a PDF. Hago clic encima. Lo guardo, por ejemplo, en escritorio. Eh, eh, sí, en escritorio. Pongo, de, por defecto aparece el mismo nombre de ese archivo. Y le doy a guardar. Y automáticamente se me abre automáticamente tengo el mismo archivo impreso en un archivo PDF para poder enviarlo directamente. Cualquier duda, como siempre, no dudéis en preguntarme. Un saludo.